saludos soy Israel banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y acerca de qué sucede cuando nosotros enviamos un correo y realmente no sale y tampoco nos llegan correos que nos envían esto sucede cuando la nube esta nube que ven aquí se nos llena a mí me estaba pasando y me tocó eliminar el archivo y en cuanto lo hice automáticamente los mensajes eh, todo se retornó, mensaje podía yo enviar y recibir sin ningún inconveniente por lo que todo eh, el paquete de mensaje y archivos que nosotros enviamos directamente se almacena en esta nube si esta nube si esto aquí está lleno no les va a recibir ni tampoco les va a dejar enviar mensaje lo único que tienen que hacer es vaciar la papelera de reciclaje si tienen archivos borrados y si no tienen y acá está muy llena, borren archivos innecesarios de acá o compren almacenamiento. Esa es la solución. Eso ha sido todo por hoy. Ah, lo otro que les quería decir que también pueden descargar la información y luego borrar todo para que les quede espacio y no, y no eh, tener inconveniente después al necesitar alguna foto o un video. Listo. Pero el problema está en que se llene el almacenamiento. Tienen que solucionarlo borrando algo o quitándolo o descargándolo al computador y luego eliminarlo de acá para que les quede espacio y vaciarlo de papelera de reciclaje porque esto también les coge espacio eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao chao